Cuando alguien asegura que el amor no sirve para hacer negocios, algo anda mal. Cuando lealtad a la patria significa matar al pueblo vecino, algo anda mal cuando se trabaja en una fábrica de armas solo por la urgencia del dinero para sobrevivir y el abuso es normal algo anda muy muy muy pero que muy mal, por no decir fatal. Pero cuando alguien socorre al desvalido, se interesa por el lesionado, todo va bien cuando se ayuda a la anciana que empuja el carrito oxidado sin esperar nada a cambio. Todo va bien. Cuando la conciencia se expande funciona lo mejor de las personas. Potencia máxima, todo va bien y las cosas mejoran. Cuando se disfruta el empleo y la actividad protegiendo el bienestar la alegría demuestra que las almas se sincronizan ¡sí, sí! Familia, familia que somos Una sola comunidad ¡Sí, sí, sí, sí! Pues eso es poner, poner, poner la unidad La unidad en común ¡Sí, sí, sí, sí! En común Due param pam pam pam param Si param pam pam pam Cuando se practica la calma y el compromiso progresa el conflicto se reduce el logro se multiplica cuando determinación, creatividad y disciplina están a la orden del día, transmitiendo energía. Y si optimismo, sensibilidad, humor y puntualidad acompañan Nuestras jornadas somos comunidad ¡Sí, sí, sí, sí! Como pueblo ¡Sí, sí, sí, sí! Como tribu ¡Sí, sí, sí! sí. Como raza ¡Sí, sí, sí, sí! Como una sola familia sola comunidad Sí, sí, sí, sí Pero Eso es poner, poner, poner la unidad la unidad en común Sí, sí, sí, sí, sí en común Si sí, guau, pam pam pam pam pam pam si sí, guau, epa! pam, pam, pam, para pam! Aprender a ser pacíficos y transmitir paz a la comunidad. Así todo es genial. Cultivarse en la honradez Proyectar verdad a la comunidad Así todo es original Ejercitando la excelencia Sin transferir responsabilidad a la comunidad Será perfecto Energía, energía en común Los dones del ser humano En común Talentos ciudadanos En común Actitudes centradas En lo común Conducir que parten de lo común Visiones que acercan los puntos en común Promover los dones naturales Nuestros propios talentos particulares Reflejados en la comunidad nuestro legado, nuestra huella empresa, la mejor versión de nuestra civilización. Si sí, guau, espa, pam pam, pam, pam, pam. Si sí, para los demás fieles a nuestra propia esencia cuidando cada persona tareas realizadas acciones ejecutadas desde la voluntad consciente del alma que se traduce en amor